inaugurar un equipamiento en una parroquia tan importante de Vigo como Sardoma para que todas las personas, particularmente los niños, niñas, las personas jóvenes puedan practicar deporte, pero también las personas de más edad pues a alguien que durante un tiempo de su vida se dedica al servicio público pues la verdad es que resulta muy gratificante, ¿no? Este es un pabellón 5.0, lo tiene todo. Tiene luz, tiene las gradas bien colocadas, tiene la forma de la ventilación, tiene los vestuarios para cuatro equipos, para los árbitros, para... está lleno de, de actividad. Y después, dos grandes rocódromos, que, ...que los diseñaron expertos que hacen rocódromos para las Olimpiadas. Teníamos este espacio... ...y decidimos efectivamente hacer un gran pabellón deportivo... ...y la prueba de que el pabellón es extraordinario... ...es que los chavales ya se quedaron abajo... ...ya no hicieron ningún caso a esto que estamos haciendo... ...y ya están a lo de ellos...